Miguelina Taveras Mendoza narra cómo resultó herida en medio de discusión con su pareja sentimental. Hecho ocurrido en el sector Los Chiripos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Andaba para la calle y cuando yo llegué, yo le pregunté a él que si era verdad que un niño se había caído. Entonces él comenzó a decirme pila de vaina y dije: ¿Qué coño hablado hablador? ¿qué que ya te dijo que te llaman ¿Qué, qué, ¿qué vaina. Y por ahí comenzó a decir pila de vaina. Entonces, de ahí, de un pronto. Me embrujamos, ahí y él me dio por ahí y yo le di con una botella, entonces cuando yo vine a darme cuenta ya yo estaba cortada ahí en el pie y estaba cortada por ahí atrás y cuando vine a despertar ya yo estaba aquí en el hospital, porque yo también desmayé. ¿Aquilmente ustedes han tenido conflicto? Sí, pero no así tan violento. Nosotros habíamos discutido y todo eso, pero no, él nunca había llegado a tratarme así. Sí, nosotros vivamos juntos, pero yo ya no quiero ya seguir con esto, que para que él me mate, José a costa este hecho se suma a cientos de mujeres que son maltratadas en el país y en la región a manos de sus parejas sentimentales, en tanto que se activa la búsqueda del agresor. Para NTN reportó Giovanni Paulino.